Ya saben, recibí amenazas de muerte todo el día ayer, eh, hasta de cómo me iban a matar, sacaron fotos de mi papá por todos lados, fotos de mi hermano, de mi compañero, de mis hijos, y ante eso tuve que cerrar mis redes sociales. Qué lamentable que eh, estando en el 2019 tengamos que seguir haciendo eso. Para eso yo lo único que llamo, compañeros, es a seguir con más fuerza que nunca, seguir cohesionados, seguir tan convencidos como siempre de esta lucha, porque a esa derecha que a ese gobierno que ha querido victimizar a la única victimaria de los que se ha y le vamos a dar de nuevo y le vamos a dar puro y ya estamos más fuertes que nunca, más unidos que nunca y arriba que muchas compañeras